Hemos vuelto, una semana más, y hoy tenemos al invitado sorpresa aquí a mi derecha, que es básicamente Arratxaldeon Aitor Marañón. Arratxaldeon, ¿qué Ha vuelto aquí el compañero de Gaming Room, el este, este es mi cámara ahora, sí, este es mi cámara. Siempre me rayo con las cámaras, Nico si ya lo sabe, lo tengo hasta los juegos. es lo que hay. Eh, ha venido Aitor Marañón de los bajos de España. Sí, de las bajas fachas. ¡Se le ve el cable! ahí está el putre! Pero a ver, hijo, tengo camisa de cuello bajo, ¿qué quieres que haga? Eh, no tengo un pelo largo como este señor para ocultarlo. A ver, de verdad, parece que no has hecho audiovisuales en tu vida. Producción viene a te... solventar este problema. Coño, ¿Por, por atrás... Eh, tenemos... No tengo tanta cabeza como aquel. <risa> no, tienes más. Pero estoy en el lado malo. Ahí va, ah, va ahí. No Saludos hay... a los siete espectadores del chat Venga Yo no entiendo Tengo yo y viene la gente eh, Martin dice que arrastra el león Arrastra el León. Martin Y también Martín. a Snorlax que ha vuelto? Martín Ha venido Martín Por lo ah. visto es compa Aquí de Aitor Efectivamente Pues ha venido Aitor Que hacía mucho tiempo Que no le veíamos Es que estás tú, escas Ya te quiere quitar el crédito Ya. <risa> yo también te quiero Snorlax eh, Básicamente Ha vuelto el colaborador de Gaming Room, que hacía mucho tiempo que no lo llevamos por aquí, para traernos una consola, que la estáis viendo aquí, de hecho estáis viendo el logo. Así que, preséntanos, ¿qué era? has traído? Pues he traído la Xbox 360, que me ha dejado uno de la cuadrilla, que Martín no conoce, que sí que que hemos jugado a esta muchas noches de verano, y que básicamente salió en 2005, que tú tenías un uno. año, me has dicho, ¿no? Uno. Pues esta es la primera la segunda consola de Xbox, que ya empezó... Digamos que esta es la verdadera consola que dio fama a la Xbox porque antes salió la Xbox normal, pero la Xbox normal cuando salió no tenía mucho auge, la gente sí que empezaba a interesarse, pero no mucho porque estaba Nintendo, estaba las Mega Drive, estaba todo. Y esta salió con la Play 3 más o menos, salió por allí de 2005 y digamos que es como la consola que todo el mundo recuerda prácticamente de Xbox. A 360. Sí. ¿Alguna de has jugado? Juraría que sí, fíjate. Pero era yo muy, muy pequeño. Y jugué con... ¿Cómo se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Sabes el cacharro este que era como... Eh, ...lo que te detectaba de la Wii para jugar al Just Dance? Pues lo mismo. Eh... Cago en sé. Si ¡Iñigo! Hace... ¿Cómo se llamaba esto? El kinect el Kinec ¡Eso! El kinect joder, el kinect Con eso sí que he jugado. He jugado un juego de, de bajar en canoa Y ah, creo que no he jugado mucho más. lo he jugado yo en una, en una game, Creo que no he jugado más. Pues digo, pues la Kinect, fíjate, es de las cosas más in infravaloradas de la historia de los videojuegos. Pues posiblemente. Porque tiene una tecnología, que si te das cuenta, cuando salió esta consola, salió un poco más tarde la Wii. Sí. Y la Kinect y tal y la Wii se pesaban muchos. Y luego la putada, que esta lo hizo mal, porque prácticamente como la Wii tuvo mucha fama, ellos, pre ellos Xbox predijo o pensó que la Kinect iba a estar a la par, es decir... Que la gente al querer una Wii iba a querer una Kinect Y un poco obligaban a adquirir la Kinect con ella Por eso ya? no tuvo tanto éxito Y luego se, luego se valoró mucho y luego se dijo Ya se tuvo la fama Pero en su momento era un poco como Un poco la empezar la caída por lo menos en Europa De la Xbox y de Microsoft en plan en consolas porque aquí en Europa ¿Tú cuánta gente has conocido que tiene una Xbox? Comparado con Play o, de, o Nintendo Una Xbox pero 360 O cualquiera eh, bueno, eh, comparado conozco, con play pero no Vale, comparado con Play Comparado con Play, no Y comparado con Nintendo Va, más, Conozco más el de con Play que con Nintendo a día de hoy, pero en sí, aquel sí, entonces pero no. no, no, pero ambas, ambas compañías comparado con Microsoft Ya, poquito Claro, porque esta, las, las consolas de Microsoft nunca han triunfado aquí y siempre han triunfado más en el mercado, sobre todo americano Allí supera por mucho incluso la Play Porque la gente allí juega mucho al Halo, en la Xbox, juega a muchas cosas La obra de arte Efectivamente Eso que tiene nos está apagando la tele, Íñigo. Nos <risa> apaga la tele. En 30 segundos, mi prisa para que enchufes la consola. Vamos a aprovechar a comentar. Vale. Cascagues o cascagües no sé cómo se lee, perdón si lo he leído mal. Eh, nos dice, hemos venido a ver cómo Barbas tiene problemas con cables. Efectivamente. Y posiblemente también problemas para poder ver. Juan, cállate. <risa> Juan, cállate que el sábado te pego. Si vete, a vete a trabajar a Castro, puta. <risa> eh... Y Sergi nos dice el nombre de la Kinect, gracias. Bueno, pues eso. Es que la Kinect no está, porque a mí es lo que manda han dejado. Ya. Y mientras Iñigo te prepara el cacharro este, Iñigo ven, trabaja un poco. Producción, producción. Haz algo con tu vida, que no te una nada. Algo más. Traigo una segunda consola que Iñigo le va a ceder. Que no es posible conectar. Hombre, está muy jodido para conectar. Está muy jodido. Que es esto. Una Game Boy Color original. De... El año que... Si me está viendo Takasis. Que sepas que este, esta consola es de la comunión de Rafa, o sea, del año 5000 antes de Cristo. Para que te hagas una idea. Y le he traído a este señor, al Millennial, tres juegos para que los pruebe. ¿Qué, qué, ¿Tú espera, eliges? ¿Cómo que Millennial? Si ni él es Millennial. Pero, es Gen Z. Yo soy Gen Z. Me... Tú eres Gen Z, él es Gen Z, yo soy Gen Z. Tú ya eres Millennial para mí, tú eres, tú eres un escalafón menos en la, en la escalafón. Pero final. si Millennial es uno por encima. Pues me la subo. <risa> para mí es Millennial, ¿Qué por culo. Yo soy Gen Z, suena, suena mejor. Tengo tres juegos para ti para elegir. O okay. cualquier eso. El Super Mario Lance. Ah, Super sí. Mario Lance. Vale. El Zelda de X. Hostia. Reliquias. O el Pokémon Lugia. Pokémon Lugia. No, el Pokémon El Pokémon Plata. El Pokémon Plata. Pero me gusta llamar al Pokémon Lugia porque de pequeño era Pokémon Lugia. O el cartucho pirata con 5.000 juegos. Claro, <risa> Creo que no este, este Nintendo no lo puede saber, ¿eh? Creo que, que no me, podemos que... poner eso en el streaming Creo que no ¿Este Nintendo no lo va a saber? Pues mira, ¿sabes qué te voy a decir? Que no he tocado un Zelda en mi vida y yo, así que... Vale Quiero que la gente sepa que esto puede salir de mal por la sencilla razón de que este cartucho es de Express Y porque no se va a Creo ver... que nos van a tirar este stream Entonces... Hemos tenido una cosa que poca gente sabe Ah mira si funciona muy bien Mi si pregunta es, ¿por qué necesitas una lamparita para una pantalla? ¿Ota así ¿Tú ves algo? Ah, X. No entiendo por qué, o sea, es una pantalla, ¿no? Pero no tiene retroalimentación ah. Ahora hay mucha gente que se dedica a eso, a colocar en consolas como esta Que es la gente como yo, que colecciona las consolas retro Coloca sí. pantallas de retroalimentación como la que tienes tú en el móvil sí. Que la puedes ver a cualquier hora pero en su momento no existía esa tecnología... ¿Retroalimentación o retroiluminación? Retroiluminación, perdón. Retroalimentación. <risa> <Es> que, hace, <risa> que Hace mucho calor aquí y no veo. ¿Y esta pantalla entonces de qué es? Normal, no, no se me acuerdo. ¿De qué me la pantalla es esta niño? Es LCD pero sin retroiluminar. A ver, sí. Ah, vale. Es que nunca, las que boy nunca sé qué son. Las otras o sea, sí que son el LCD, Esto me recuerda zapada. al jueguecito que tengo en el coche, en el que literalmente tienes cuatro botones y tienes que ir pasando niveles vale. de, de un pavo que hay una serie Entonces, de Entonces, ¿Cómo mira funciona mira. esto? Y lo vas a intentar, te vas a levantar y ponerlo en cámara mientras, mientras busco unas cosas en Google. Y llegó acá de hacer. Dios de mi vida! ¡Cuánto cabreo tiene esa cámara! Mira. ¡Ole! Cuenta jugar. Mientras voy buscando cosas de la Xbox ah. y te cuento ahora. Vale. Vale. A ver, vamos a apañar esto vamos a intentarlo. Entonces, eh, no me dice que le da nada Así que le voy a dar la ejemplo, no, no, que dale al Ah, joder, vale, claro Apaga por favor esa, Ese foco que no se ve nada Ya, es verdad Pero así vas a ver menos, ¿no? no bueno, se ve una mierda se de bueno, vamos a... a ver Ay, por Dios Muy casero esto Buah, No se, no no se, se ve, ve absolutamente una nada Por eso no hacemos stream de esto Ahí ¿Qué se ve? Que se ve nada. Que es una puta mierda. <risa> bueno, tú juega y ya y voy contando cositas. No, si sé, vale. la Xbox ya está. Pero tú juega esto, que esto me interesa vale, más. Vale, eh... Your Name. Ah, hostia. Está poniendo el nombre. Vale, eh, Pues. Eh... Vamos a hacer una cosa random. Vale, um... Vale, y el juego que vamos a jugar hoy es a... Bueno, niño, cuando quieras pinchas a tu cámara. Es, es cuando esté puesta. De verdad, es, es que pedís unos, unas producciones. Yo pido cosas y aquí no se me dan. Eh, suerte que, que estamos. Bueno, pues estás. no estás, estás a otras cosas. Voy a buscarlo en Google mientras hagáis que está poniendo su nombre en ya un está. juego al que voy a borrar. Y ahora, al, al start. Dale más fuerte que está un poco flojo. Coño. Vale, eh, pues esta. ¡Eh, what the fuck! Vale, me acabo de levantar. Mm. Está, está guapo. Está jugando, está jugando el primer Zelda de su vida, eh. Esto es un buen Y está jugando un Zelda de Game Boy. O sea, ¿qué opinas que esté jugando el primer Zelda de su vida? Lamentable. Me acabo de despertar y acabo de preguntar a la pava que me estaba cuidando por un tal Zelda. Es que tú no eres Zelda. Tú ya, eres Link. Ya, ya lo sé. Ah, bueno, por lo menos llega hasta ahí. O sea, <risa> es la mitad mayoría de la gente gaming. <risa> Vale, eh, ¿qué, ¿qué se supone que tengo que hacer yo aquí? Bueno, está Ñego ya preparado y yo voy contando. Vamos a jugar al Far Cry 3. Espérate. La cámara la tienes justo delante. ¿Pero es esta o es esa? No, es esa la que es, está. Esa que está aquí abajo. Ah, esa es la que está enchufada. Curiosamente hay un escudo con mi nombre. Vale, pues mira, vamos a jugar al Far Cry 3. Espera, espera, espera, no te muevas, no te muevas. Polo, no me muevo. Polo ahí. Polo ahí, Lo he puesto vale, yo. Ya. ya está. No sé qué estoy viendo, pero vale. Nada, no estás viendo nada. Es que no sé qué has hecho. No, ya está, ya está. Vale, pues estamos vamos a jugar al Far Cry 3. Que me lo ha cedido el que ya ha dicho la misma persona que no se ha cedido un juego, pero bueno. Que es Iker. Que voy a decirlo aquí. Lo compro en cierta tienda semi-nuevo por 14.95. Que fíjate que si guarda bien las cosas mi amigo Iker, que está todavía en la etiqueta del precio. ¿Qué opinas de ese, Íñigo? Eh, opino que os pongáis a jugar a él y que hagáis que deje de hacer el... ¿Te está gustando el Zelda? No entiendo muy bien lo que hago. La verdad, está curioso. Eso le pasaba a la mayoría de niños que juegan este juego. ¡Ya te, ya te daremos un buen Zelda! Es que literalmente no hay... no, hay, no, hay, no te viene con una historia de esto, de... Ah, vale, sí, pues tienes que hacer no sé qué Home, tal... Si consigo hacer ciertas ilegalidades con cierta consola... ¿Pero no lo digas en stream? No. Si consigo hacer un pastel ilegal... <risa> el, <risa> eh, si consigo hacer un pastel ilegal, celebramos el cumpleaños. <risa> si consigo hacer un pastel ilegal con la... Con un sufle de Wii y liberarla... Eh, podría conseguir... Pues eso. Dios. Traerte un Link's Awakening. Que ahora han hecho el remaster HD para Switch. Oh, fuck. Pero para ello tengo que aprender a hacer ilegalidades. Y la verdad es que no estoy leyendo el chat. Dice a... Xavi que él está jugando al 5, supongo que se refiere al Far Cry. Está guay. Y dice <risa> Martín guapo? que el manual ha faltado. La verdad es que sí. La verdad es que sí. No, que en el juego falta el manual. Que en el Far Cry 3 falta el pues, manual. Eso será no, tu no, opinión. No, no, no. Digo yo que estar hablando de Zelda. Coño, si falta el ticket. usa Star. <risa> Dios. Eh, solo voy a decir una cosa. Far Cry 3. Que Martín en el chat esté diciendo que falta el manual, es lógico. También te digo que es la misma persona que perdió en un tutorial del. del que murió en el tutorial del Hitman. Pensaba que ibas no a decir en el del Dark Souls. Quien no haya muerto en el tutorial no, del no, no, Dark no, Souls no. es Jesucristo. ¿eh? Pero cómo mueres en el tutorial del Hitman, que literalmente está hecho para niños. Yo qué sé, y yo. Bueno, empieza una historia, ¿no? Pues vamos a darle. Eh, disco duro juego... pues Disco duro digo yo Sí Más que no. Eh. Nueva partida Vale No he jugado a Far Cry en la existencia humana Let's go sí. Pantallas de carga Porque es cuando aparece Para mí Y no exagero Uno de los mejores villanos de la historia de los videojuegos que si no me equivoco en el último Far Cry han dicho que van a volver a salir los tres o no sé qué, ¿no? Eso he leído, que iban a hacer como... No, más que salir un poco cameitos o referencias o más, en plan... Far Cry siempre ha sido una saga que no ha unido sagas, ¿sabes qué te quiero decir? Siempre hay referencias del 1 al 2 y ha necesito el rato. Pero que en este iban a tomar esas referencias... A 3, Sí. Efectivamente, es que, es que es que literalmente yo Madrid. <risa> ¿Qué digo yo? Pensando, el, la Xbox 360 salió en 2005, que el Far Cry 3 salió en. ¿eh? Ah, te lo miro, pero. Oh, 2010, diría. Para 2010 los gráficos están muy bien, eh. Opino. Me lo puedo decir ahora mismo. 2012, mira. Yo creo que los gráficos para el año que se están muy bien. Sí, no, Far Cry 3 siempre ha sido una, un juego con unos gráficos excelentes. Y yo creo que si sí, no me equivoco, porque tampoco juego a todos todos los Far Cry. Diría que Far Cry 3 es el mejor. Saltar de aviones. Volar como pájaros. I like this phone. This is a nice fucking phone. Un bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. De California, ¿Eh? <ríe> bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho porque soy dos blanquitos con pinta de muy caros y eso es bueno porque me gustan las cosas caras. ¿Qué, has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? Oh. ¡Calla la puta boca! Oh. Vale, ¿Eh? a 18, eh. Toquí los cojones los pongo yo. Oh. Mírame, mírame a los putos ojos. ¡Eh, cabrón! ¡Mírame a los ojos! ¡Eres mi putita! ¡Toma! ¡Yo mando en este puto reino! de una puta vez! Literalmente oh, yo cuando añigo le pido Ñigo le pido que ponga un cable más. <risa> <risa> ¡Eres mi putita! ¡Yo mando en este <risa> reino! Es te, ahí ¿Ya no te, ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba, Me recuerda mucho a ti Ñigo este oportunidad. señor. ¡Qué bien! En ¡Puto cielo! Pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero hermano... Aquí abajo... Hice un peinado diferente, lo único, pero bueno. Aquí abajo. ¿Cuánto no me americana si es algún día. No, gracias. ¿Te has dado contra el suelo. Qué mal rollo de es este pavo. Voy a relajarme ya, tranquilízate. Me has empezado. Y el duro de tu hermano. Nos vamos Se a Se vienen cositas al página. canal. Deja de asustar a los Reyes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Ciao. Bueno, Adiós. Sois un puto coñazo. Buenas tardes. Somos hermanos. Buenas tardes. Empiezo el juego y estoy arrestado. Empezamos bien. Bueno. Vamos a Bueno, helicóptero. Bien. Hermanos, un edificil. Se Ha quitado eso como si fuese mantequilla. Y no lo están viendo para nada poco de ficción de gameplay, por favor. <risa> okay. ¿Estás bien? Creo que no. Encontremos a los demás. Pues no, empezamos por dentro. Estoy en ello. Llamo al guardia. Al guardia. Hazlo. ¡Eh! ¡Aquí! Uy, si sí puedes hablar. ¡Eh! ¡A ver si os calláis, joder! Toma ¿Cómo lo ha matado tan fácil? Ha ahogado contra un bambú, tío. Ah. Ahora entiendo. A ver, al suelo, crack, venga, lo por ahí. Ahora por ahí a tu casa. Ha levantado polvo y a la gente se queja menos sé, con el Doom. <risa> Ole. Hola, cadáver. Bueno. Oh. Hola, a vale. Ah, hola. Tienes que seguir a ese señor. Si vas agachado, vas más lento. Así que. Tú pegadito a él. Que si no. Sí, sí, ya sé que yo me no agacho voy más lento. Pero digo yo que. Ahí está. No hace tu ruido. ¿sabes? ¿Loco? ¿Loco? ¿Loco? Sí, pero va muy lento. Y ese señor va muy rápido. Ya está. Bien. ¿Te has dado cuenta? Que antiguamente. Te ponía el simbolito para gilipollas de... Estás agachado. Ver, claro, sí, sí, sí. No, sí, sí. En el horizon creo que también lo pone. Pues me pasa una gilipollas. Estoy agachado. Y te vuelvas a agachar. Házate más, cabrón? ¿Le he dado? esto Quieto. Te está viendo el perro. Gira. ¿Qué? parte Coño. Escapa tu hermano. ¡Ah! Me a que me quede quieto. Te ha hecho quieto hace media hora porque te está viendo los perros. Ah, bueno. Pero agáchate. ¿Se ha levantado solo? Que, está, que te está viendo, que no mires para allí. <risa> Hostia, eh, colega. No <risa> tenéis para curar? No, ya no. Ya no. Tienes que ir mirando todo rato a tu hermano y agachado. Pero es que... Y si se te va muy rápido, te, a, le, te levantas, le alcanzas y te vuelves a agachar rápido. Pero me estás diciendo literal que esto es estilo escondite de si no te veo no me ves. No, ¿tú no has visto unas marquitas que te señalan en eso? Sí, esas claro. marquitas te señalan cuánto ¿Quién es. ¿Quién te está viendo? Ya lo sé. Pues si te agachas mucho, no te, te, se te baja un poco. ¿Pero cómo te agachas mucho? Yo le he dado a No, con la B. vez, si te agachas, me refiero... Si vas agachado, vete agachado. Sí, mira. Vale. Y ahora, se si me pira, pues hago. Estás bien. Tú no gines a la cámara. Tú follow el brother. Vale. Que parece que sabe lo que hace. Parece al menos. Vale, Follow el brother, moza. Follow el brother. Ahí está. Levante. Yo ¿eh? Uy, un cerdo. ¿Ves? Si vas agachado y te vas girando, te detectan menos que si vas de piso y te vas girando. Agáchate. Estoy agachado. Estás agachado. Muy bien. Lléguele. Cuidado con la piedra. Estoy quieto. Ahí estoy otro, tú sigue. Vale. A la derecha ahí hay gente. ¿Vale? Tú lo que tienes que hacer es seguir sus pasos literalmente. ¿Te van a ver, eh? Ahí está. Pues no, me han visto. Pues pensaba que te veían. Igual es porque tenías de pies. Vale, ahora pilla cosas. ¿Copiar algo? Sí. X para interactuar... Ah, mantén, mantén... Ah, que la X es? no esto no es el FIFA. Esto <ríe> es Play, Coña, muchas mierdas. Joder. Vale. Lo he pillado todo, bro. Váyate. Avanzamos. Cuidado con las gallinas. Esto es como el celda. No me digas eso. Es que no. espera espera espera Es Tengo que lanzar una piedra al babo. Vale, eh, tiro una piedra para distraer donde. Ahí. Ahí tengo que tirar una piedra para distraer. Ah, en el de animales. O sea, que distraerle? Vale. ¿Lanza? Vale, ahí está. Quieto. Estoy quieto. Vale, ha funcionado. Vámonos. Dale, guiale. Cuidado lo que ahora voy un gozo rápido. Mierda, tío. No. Muy bien. Lo ha hecho solo. Es verdad, estás. Ah, ah. Ya <risa> decía <risa> yo. Es oh, verdad. Tía. ¡Tía! Está gracioso. Bien. Joder, de los Navisins, ¿eh? literal. Literal, de los navisil O sea, le acabas de clavar un cuchillo al otro pavo del cuello Y tan tranquilo. ¡Ves, ¡Truan! <risa> ¡So gay! gay! son muy gay! ¡Eh! ¡Escala, escala! Tienes que subir, tienes que levantarte. ¿Estás subiendo ya? ¡No tengo que dar nada! ¡Agáchate! ¡Subes! ¡Salta! ¡Estoy saltando! Salta. Pero. ¡Pero! ¡Y ahora te agachas! Puta. Has perdido al hermano, que se lo dio para, no, para la cuinga. Tengo que meterme por los arbustos. No son arbustos. A son plantitas... ...de la risa. Tengo que tirar una piedra para allí. No, espera. Mira. Vale, pero espera, porque no tenías que hacerlo todavía. Eh, Tengo que ir ahí, exactamente. Te lo dice O sea, me está diciendo que tengo que reventar No entiendo Ah, vale Tienes que tirar ahí para distraer Y tiras al fondo Ahora, vale Tú síguele Yo lo sigo yo, eso O estás en el tutorial y le estás poniendo nervioso, ¿eh? Imagínate ya a mitad de partida Estoy muy tenso Yo estoy andando, yo estoy andando Yo sigo andando Tú sigues andando, eso es Yo solo le voy a hacer Hombre, debería seguir al Navy, ¡Hostia! ¡Ay, no me ven. ¡Párate, qué le van a hacer a este! ¡Párate! No, no, no. Vale. ¿A ese? Buah, ya verás. Bueno, pasamos por Cosas debajo. bonitas. Lo dudo. ¡No, por favor! ¿Tiro? ¿Tiro? Cambio espacio. Creo que acaban de pegar dos tiros. Ya estoy tranquilito. Tranquilísimo. Sí, sí. El sabe sobre qué hace. Vamos con la visión. ¡Eh! Has encontrado el primer punto. ¡Eh! dónde estamos? Nunca debí no, no sé, yo solo le prometí a papá que cuidaría de los dos. Hmm. Interesante. ¡Papi! Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. Ah, you sure about that. ¡Párate! ¿Qué? Mantén, mantén la A. No que... Que, que se desangre de hermano. Que no, muera. no, no, le estoy aguantando. Aguanta, aguanta, aguanta. Una hemorragia estructural. ¿No? Rápido, Íñigo, 25 centímetros de nidopafeína. De nidopaol. ¿A eso? Lo que sea eso. Eso me gusta. No, lo no respeto. Te daré 30 segundos. ¿Y si esta una nota? ¿No? Te... ¿Yo qué tú? ¡No te agaches! ¡No estoy agachado! ¡Corre! corre, corre. corre. Bro, ¡Bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro! ¡Al punto amarillo, corre! Joder. Estoy corriendo ¡Ah! Buah, qué mierda de ¡Todo eh. ¡Woo! ¡Uh! Al suelo. Joder, que hay de mierda tienen, eh no, no, no, no. ¡Ah! Estoy corriendo Hey, ¿Cómo voy a correr? Se me acabo de estampar. Acá que correr más. Joder. Está gracioso. Corre, corre, corre. Vienen los perros. Corre, corre, corre, corren, corre. Joder, bro. Wow, wow. Ah, correr el juego. Correr el juego. Ah, vale, vale, vale, vale, No, No tiros, no lo no, tomas, no, no, tiros. Tira para abajo, tira para abajo. Salta? ¿Sabes cómo dos botones de la fe? ¿Por qué quiero saltar? Porque va más rápido. Pues mira, me acabo de estampar. Pero cuando estés en una, en una esto... Ahí no saltes. Por ejemplo... ¡Ah! Mira, mira el chat. fuck, fuck, fuck, fuck. Los perros se inocenan! ¡Ah! ¡Ah! Estoy manteniendo la Y, estoy manteniendo la Y. Tú, corre. ¡Abátate! Sí, sí. Ahí algo ran, ran, pastas y plan Vale, sí efectivamente ¡Corre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, eh! ¡E! Vale, vale, vale ¡Machaca! ¡Estoy reventando! ¡Estoy reventando! ¡Toma! Encuéntrate esto ¡Cógeme el cuchillo! <rugado> Creo que podías cógedle. No, no puedes No, es verdad es... ¡Corre! Cuidado con ese mando, ¿eh? En serio me en la vida, me en la vida. ¿Cómo que cosa? No, no, no, no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No te jures. Mierda, vale. Tu, tu, tu, tu, mierda. No. no, no, no, esta cinemática tiene que pasar. Sé que tiene que pasar. ¡Sube! Ah, pues no, pues no No subes. Pues no subas, crack. Ubisoft. Ubisoft presenta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bro? El far crack. ¿Qué es esto? El llorando lejos. Ah. Llorando lejos el videojuego 3. Una producción de Ubisoft Monreal Que está en... Canadá. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola la geografía! ¡Eh! Far Cry 3. Far Cry 3. Sold out now. Negar egin lusean iru. <risa> Negar egin lusean iru. Negar Lucena. Negar Lucena. <risa> No hay lugar Arena, Iru. <risa> ¡Qué tontos que somos! La traducción, una de tantas sedes que tienen. Efectivamente. Esto es impresionante. De aquí vamos a sacar clips para sorcer de YouTube, ¿eh? Te lo aseguro. Madre mía. En fin. Tú, cuidado con el mando que me ha hecho el dueño de esta consola que está un poco jodido. Oh. Así que no te emociones tanto. Estoy <risa> viendo si no que no te hace comprar a ese señor un mando de Xbox Mmm. Bien. Me parece lógico. Follow the Lee. Follow the Lee, ¡Ey! Ah. ¡Ey! Walfi nos ha hecho un raid de nueve. ¡Esto me suena horrible! Wow, ¡Gracias por el raid! ¡Gracias! ¿Dónde estoy? Where am I? Pues... I don't know. <risa> ¡Eh, el negro! Urrune con el garra y luego harina. Urrune con garra el... <risa> Hola, David. Pues, pues, pues sí. Cosas de la vida. Pero me, me, recuerda, ha hecho un me recuerda a alguien y no sé a quién. Te lo juro. Siempre que me falte 3 este pavo me recuerda a alguien y no sé a quién. Pero tomar el sol en una playa con piratas. Os dejo la propiedad por aquí. Gracias. Gracias, Wolfi. Hostia. Esta escena, bro. Es que esta escena. Joder, es que El principio... Del... Luego el juego está bien pero está bien o sea, es un sí, no que no, no no no literalmente tienes derecho a quitarme la vida pero directamente quitaré la tuya hola soy Denis qué tal la bab la garza el tiburón y la araña y yo tengo un tatu Señor, oh, literalmente wow. es un tatú que me dice borracho y puesto del LSD <risa> en una isla desierta pagada por mis padres. ¿Tú <risa> crees que yo soy un guerrero hijo puta? Como luego me digas que en la resolución de la historia el hermano no está muerto, yo ya me voy. O sea... ¿Me no, solo Te han pegado un tiro ser... en el cuello. Ya. Yeah. Yo voy a liberarte. ¿What the fuck? ¿Por qué parece que está jugando a Jazz Dance? <risa> es un yo-yo. yoyo. <risa> ¿Cómo he llegado aquí? Pues... ¡TP! ¡TP! ¡TP! ¡TP! ¡Bienvenido a la aldea de Amanaki! ¡Es preciosa, eh! Ah, mi pueblo en verano. Hace, <risa> ¡Venga Harry! ¡Traigo conmigo a Jason Brody! ¡El hombre que escapó de eh, Pokémon, mi Pokémon! ¡Milay! ¡Aldeas Pokémon! Necesita buenas ¿Qué vas a hacer como los políticos? Malas buenas noticias. Bueno, espérate La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus Tampoco, Cotaya. y ahora soy miembro de su tribu. Esto es lo que la gente se flipa. Cuando va a un, va a un, a un paintball o a un escape room se flipa. Está nada mal, que no? Sí, no. Sí, Señores, esta es una isla desierta comandada por piratas, no en Perdidos 5. ahora me regala pasta ¿Quieres salvar a tu hermano, no? ¿Qué coño voy a salvar si está muerto? ¿Cómo decís en América? There is always a first time Si es un niño ¿Dónde vas? Se va Nos quedamos sin producción, chavales Sí Eh, pues ahora A comprar armas No se oye Titi, Eh Cruza el río ya, ¿no? Ya se, ya está Compró una pistola 1911, vale Hola ah. A ver, la X, o se Ya, que siempre me equivoco, coño Comprar, pues... La esta, única que puedes Básicamente eh, Pues la compramos, sí, efectivamente Afirmar compra, aceptar Ya está Ahora sal haces una ranura Arriba La única que puedo Ya está No, tienes que darle aquí pa. mira Eh... No, ya en has w, ¿no? Ya, está asignada, vale. Yo a que me así, no me asignado. Ok. Ya está. Si no, no podré vale, gracias. Entonces, sígueme, amigo. Ya está, tengo una pipa. Y ahora voy más rápido yo creo. que la Sí, porque bueno, este no es un edisil, este es un flipado de la vida. El... Eh, me dice que tengo un nuevo tutorial, armas gratis. Uh, uh. Momento, con las torres vas... Eso es lo que acabas de hacer. Su... Ah, quizás. Tipo, es para volver a hacer el tutorial. gente no. Hmm. Sí que podrás... Unas torres por esto que tengo que reventar o algo. Si sí, tienes que ir a. ahora este ten... o sea, Ahora vas a aprender un poco a disparar. Yo, es que, es que nunca he disparado un arma, olso yo habiendo jugado durante cuatro años FPS. Vale, tienes que ir para arriba. Ah, en plan paso de él. Un poco sí, la, la suya. O sea, tienes que ir arriba. Corre, corre, corre, corre, corre. Ey No, pero quítate, quítate el arma. ¿Cómo me quito el arma? A eh... ¿Cómo era, tío? Aquí quiero quitarme el arma. Porque no te interesa ir con ella a espada. Creo que vas más lento. Dale, al suelo. No, esta no es. ¿Cómo era, hostia? Eh... No, esta era apuntar. Esta era munición. Coño. ¿Cómo se le el arma? Eh, como el personaje demuestra la misma seguridad que cuando ha tenido un cuchillo en la mano dos por jodidos! Ya, real No puedo quitarme el arma Si ¿Sí podías quitarte el arma, tío ¿Alguien sabe cómo se quita el arma? No, esta es otra cosa ¿Esa es la cámara Buah, bueno, la cámara de Far Cry, que recuerdos también Estamos muy jodidos, el de Balón Lo puedo asegurar No, o sea, más lento nomás puedes sprintar igual. Eso debe ser la torre de radio. Vale. Pues no se puede. O sea, atajo. No, toma. tú eres el que tiene que jugar. Vale, eh, pues acabamos de llegar. ¿Por lo visto un por aquí? Sí, a las escaleras ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué cojones! es una isla Me eh, estás diciendo que por pues, si no te voy a llegar a estar Y voy a tener que pagar un tiro a alguien, ¿no? Sí, no, sí, por pues, si no, entonces Ahora habrá que subir, subir Efectivamente hay que subir, sorpresa Estoy subiendo la torre y para nada a ver qué subir. Vale, em... A ver, por. Tienes ahí. que cruzar. Ahí. ¿Me voy, a caer? No me voy a caer. No, no te caes. Pues el tutorial da un poco de brío. No miras abajo. Eh. Vamos. Pero que no tienes que ir por ahí, que tienes que ir para adelante. ¡Ah! Coño. Estoy pensando en los antajos. No, no, no puedes. No hay antajos por aquí. No, creo que sí puedes agacharte y entrar, pero no me acuerdo no. muy bien. Esto es una red, ¿vale? Puedo pasar por encima. Oye, tienes que subir hasta arriba del todo. Ya, ya, ya. Pues sale. Para arribita, chavales. Sube a lo alto, creo que ya está. Sí, sí Se me acaba de correr. ¡Eh! ¿Qué es esto? Montana X. X es. Equis, Cadernadero, toma ya. su fusil. Vale, tienes que desactivar eso. Montana X por activar. Eh. A Vuestro parto. Y esto, pues lo quito, por ejemplo. Y esto también. Y esto, pues también. Ya está, desactivada. Vale, al suelo. Estás quedado sin radio. La iglesia. Bueno, oh, ¿esto que son las zonas conectadas por radio? Sí, las zonas que desactivas. como todo de radio activada. Perfecto. Ahora. Y ahora, es suelo. Eh... Es. No. Ahí. Usar ¡Al suelo! ¡Ole! Sí, es que básicamente luego yo digo Tener que bajar otra vez todo eso para mierda ¡Ole! Hemos vale. llegado Divertido, ¿eh? Ya está. Loco Bien Enséñame el mapa Mapita Mapita como Dora la exploradora A ver el mapa oh, No, no. Ah, XD ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa Tiendas, aventuras, la isla, ¡Armas gratis! Y, como tú, Jason, los vendedores son de fuera. ¿Tengo armas gratis? Las sí de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que una de ellas. Ah, mismo entiendo. Me pasas la riña por favor. Es el orden natural de las cosas. Depende de es qué? Y elige tu terreno. De no sé no ¿Te he como una camiseta, de, de, la de, la camiseta de, de, de, de mi cumpleaños la Me pasa precioso no, El 7 de, de septiembre. septiembre. El 7 de septiembre es, ¿es tu aniversario. Perfectamente, ya he hecho esa broma dar, desde, dar, desde que tenía 5 años. André, aquí esperamos es ver un marcador. Escuchad, si quieres ir para tus amigos. ¿Qué te escribes? ¿Original para hacerme esa broma? No. Y el cuero de los almacenes te permitirá llevar muchas armas. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy complicadas. Si mezclas plantas, crearás medicinas, otra cosa también. Sí, te puedes jugar un porrito en este juego. Está gracioso. Sí, sí, yo voy a ir, pero que primero voy a coger las armas más gratis, lo he puesto de clarísimo. tus instintos. Cerramos el mapa. Cerramos el mapa. Eh, que sí, que sí, que yo voy a ir, pero que primero voy a coger más gratis, lo puestos claro. A ver dónde estaba la tienda de armas. Estaba la tienda de armas. Ahí es la que se estaba antes. Aquí, sí. ¿Dónde la vieja? Aquí. No pues, no, pues no tiene esto, ¿eh? Puedes marcar... Ponte en la tienda de armas La marca con el cuadrado Bueno, con el X Sí, ya está marcada si Ya marcado. está, pues entonces salta del mapa salta, vale. salta del mapa La zona de esta estaba aquí, que es... el objetivo no tal cual, vale Eh... La tienda de armas estaba... Pues si para allí está el marcador, tiene que estar... Para allí Pero ¿dónde has marcado tú, entonces? De armas... ¿Dónde está la tienda de armas? Pues si la has marcado en el mapa ¿No? ¿La he desmarcado ahora? Pues marcará La marcamos Ahí, con el cuadrado, con... Vale, ahí Vale, vámonos Ti-ti-ti-ti, quiero armas gratis Niñigo, ¿quedan para tu alas? Sí Voy a levantarme por ellos Gracias Ti-ti-ti-ti, dame armas gratis Vale, eh... Aquí está ¡Ay! Dame cosas gratis Señora, dame cosas gratis Gracias eh, Pistolas Esta que es gratis eh... No sé si son accesorios Puedes quitártela Y para aquí para de arriba O sustituirla Ah Solo puedo sustituirla Vale, claro Sí, pero hay una cosa Es que creo que tengo ah, No No me daban algo gratis. La escopeta, creo. No. Son las de pago. Rifles de asalto. Este me lo dan gratis. Este. Equipar. Solo tengo una ranura. Me cago en mi vida. Y creo que ya está. Creo que ya no hay nada más gratis. Estos son de pago los dos. Munición. Sí, eso sí. Inmunizado. Eh... Ah, no, no tiene gratis. No. Me han conseguido una caja, pensaba que también serían gratis. Eh, ¿recargar el inventario por 25? Pues supongo que sí. Vale. Mina más uno. Ah, no, vale. joder, una mina no. ¿Te dan descuento? Eso sí. Eh. Balas de pistola, su fusil. Lo que me han dado es un rifle de asalto. Pues habrá que pillar, digo yo. ¿Cuánta puesta tengo? Pero no tiene el hueco. No, lo suficiente. ¿No te has pillado? ¿Cómo no? Míralo. Ah, sí lo has equipado, pero ¿en qué ranura? En esta, es la única que tengo. Ah, entonces no te has equipado la pistola, vale. Ligera, que te queda media hora. Ah, Rambo y pues vamos a correr por allí. Venga, al suelo. Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Te queda media hora cuando de y le quedan. ¡Buah! Pues básicamente sí, ya en mi ritmo más. ¡Ole! Speedrun, guys, que Speedrun! <risa> El otro día... ¡Ey! Puedes cargártelo, ¿eh? Bro, le he disparado. Pero has disparado... ¡Bro! Mira, ¿eh? El de los 5 años de FPS. ¿Si le, ¿Si le he reventado? ¿Si le he dado? ¡Ah, fuck! Este ha jugado siempre en modo fácil. <risa> sí, al es que lo dice una también. estafa de jugador de FPS. Yo... ...tengo mucho más allá mi madre... ...y se ve me Oh, un jabalí... ...o lo que sea eso... No, ese jabalí tenía... Yo, no, no, yo... ¿Qué coño? ¿Son ñu? ¡Corra! ¡Estoy corriendo! Me quedan 100 metros... ¿Qué? Tengo que hacer ahora... ...llegar hasta allí... Ah, bien. ¿Me van a intentar pegar un tiro? No... Plantas y animales... Pero tienes que recolectar putas plantas. Oh, guay. Para hacerme mis cositas. Las plantas están en el mapa. ¡Ah! Vale, aquí. Y cuando la veas. Al cuadrado tuyo. Sí, es que es, efectivamente el pabellón cuadrado. Vale, em, otra verde aquí. Está aquí. Vale, ya está. Dos verdes. Vale, para allá hay azul. Cuidado el río No, me refiero a que vayas, que está bien Porque las azules son de río Ah, ¿dónde? Eh... Tienes que verlo, puedes bucear, ¿eh? Este juego se inventó... No, se inventó Pero no. fue como muy notorio el sistema de buceo Ah, Vale ¡Al suelo! Eso que te digo, aquí cuida... No, pero hojas azules ya tienes, ¿eh? Ah, no, necesito más que una. vale, vale No Tiqui tiqui, vale, rojas Lo que digo es que cuidado, puedes mirar en el mapa grande eh. Ah, bien Me viene muy bien de, pero tienes que hacer Aumentar ay, ay. Creo que podías mirarlo, no puedo aumentar más No entras no, das nada no. F, pues hay que buscar rojas A ver, tengo una... una Pila de jabalí Eh... Como consejo... Al jabalí cárgatelo con el cuchillo. Si pulsas, con cuidado, ¿eh? Es, vale, vale. Acaba de ver una roja. Sí, es lo que te decía yo antes. Si vas con el cuchillo en plan agachadito... Vale. Creo que ya tengo bastantes plantas. Vale, y ahora está el jabalí. Sí, el jabalí... O, otro. Te acercas como... Es. A ver, un poquito de visión. No puedo ver otro jabalí. Por ahí. A mí me acuerdo que cuando me lo pasé por primera vez, no me acuerdo en qué, pata en qué consola o dónde, el, el segundo jabalí me costó la vida más. No, no, tú por ahí no, ¿eh? Tiene que estar por arriba. Sí, me refiero de cerca del río no suelen, no suelen, no suelen, no suelen aparecer. ¿Y te has alejado mucho de la zona? Vale. En carretera lo dudo. Si sí, suelen aparecer, eh. ¿En carretera también. Sí, pero tan, tan tan arriba no. Ah, aquí también hay hojas. Así que. Puede que haya. Sí. Tuve de una vuelta de lo que te cuestres. Hmm. No pude spitzronear si no veo dónde están los bichos. Ya Jabalí. ¿Dónde está? ¿Pero eso es una misión de verdad o estás campeando? No, es una misión de verdad. Tienes que capturar un jabalí. Bro, what que hay un jabalí. Solo que el segundo cuesta un huevo. Creo que paso del cuchillo. ¡Ah, míralo! Pero... puedes acercarte a él, ¿eh? Que te agachado. Corre, ahí. Desde ahí ya le puedes dar. No, él quiere hacerlo con el cuchillo. Mira, ahora. Ah, Te arras más porque es un cuchillo. Kiti, kiti, kiti. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Ah, ahora, de vuelta va? a la aldea. Eh. De vuelta a G. ¡Ah, corre! Eh, puedes usar el viaje rápido. Hmm, a viaje rápido. No, mira. Coño, vale, ahí. más a aquí. las parritas. Ahí. Y ahora la rápido ¡Oh! ¡TP! Se puede hacer TP, chavales Buen gameplay Mejor Se persona. puede hacer... TP, chavales Hagamos TP Cuando hay TP... Ya no hay stop Habla con Denis, pues... pues uh, ¿Esto qué es? Es tu taquilla ¿Qué hay aquí? Ah, vale. vale, ok, ok. Eh, cosas, cosas, cosas. Y nos Has aprendido a salir la puerta. ¡Sí! A ver Ahora busca al Denis. Vale, vámonos. Hola, Denis. Buenas tardes. Hasta aquí. Hola, pibe. Momento cinemática. Dennis. Momento cinemático. Vale. ¿Por qué tengo la ligera sensación de que van a venir chavales pegando los tiros? Ah, pues no. Y para crear algunas jeringuillas. Mm, jeringuillas. Plantas que tienes. La vacuna, Íñigo. Esta es moderna, ¿no? Eh, Ojo, oh, verde Tienes dos, das ah, estás... uno. Bien. Ja, ja. ya plantas mucho más potentes. Mucho más potentes. Plantas potentes. Eh. A mí me vacunan mañana. De los animales que mataste para poder llevar más cosas. Al hombre misterioso, ¿cuándo es la segunda? Dinero, el día 2 sí. Vale, pues vale. ese día te doy los cables y no me ha llegado la play antes. Okay. Son el símbolo de que eres especial. Ah. De que tienes el alma, de un guerrero. Aquí haciendo la planificación. No directo la, la plani. Plan. Te mostraré. Voy a cómo ya que estamos, déjame luego el lector de CDs. Bueno, grabador de CDs mejor dicho. Una habilidad. Ah, habilidades. Que tengo que meter al horno un pastel de la Play 1. ¡Qué rico! Mantén el para calentar una nave y dejas eh, ver tatuaje. No, coño. Ah, puedo aprender esto. Para bueno, matar necesidad si necesitas un enemigo por la espalda. Obtendrás por tres de experiencia con cada baja. Y mientras corres para el este, por el suelo. ¿Me puedo pillar los dos? Claro, este creo que lo tengo. Este y este. Ah, no. Este Tienes ya dos, lo tengo. De, dos de disponibles. Este ya lo tengo y este lo puedo aprender. Sí. ¿No? Ah, no, que lo tengo. Sí. Hecho, al ser más fuerte, con cada habilidad que aprendes, los tatau crecerán. Elige otra. Elige otra, pues. Eh, deslizarse por el suelo, obviamente. Lo has hecho bien, Jason. Esta puta mía. Oh. Los tatau. Tatuajes gratis. Oh, me llaman. Alguien me llama. Oye, Felipe. Vamos hacia el ¿Qué? punto de cerca de Amanaki. Tenemos ah, una Ah, toma ya. ¿Qué coño? ¡Lisa! ¡Hostias! ¡Que tu amiga estaba viva! ¡Hostias! ¡La Lisa Simpson! Han llamado a un compa suyo y en verdad soy yo. ¡Eh! Hay que subirse. Hay que subirse. ¡Vamos! Man. Voy a tener que pegar tiros, ¿verdad? Voy a tener que pegar tiros, ¿verdad? Voy a tener que pegar tiros, go, go fast. ¿Qué es ese puesto al que han llevado a Lisa? ¿Por qué eh. este.? puestos son como fortalezas. ¡Vamos, vamos, vamos! Los piratas de Bas los usan para controlar la zona de Yo Curiosidad No que, quería conducir! Así que vamos a Yo, uy, si van ya... Bueno, porque ya te quedan... Al rescatar a tu amiga, el el, el tiempo paga, de consola es que, que, es que te pone, pone Aita Ñigo se está acabando Pero tienes que hacer los deberes, se pero... Se no se se los deberes, pero... <risa> ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Echo minutos! ¡Bio! ¡Va muy lento, acelera! Muy lento, acelera. Eh, eso en la selva, tranqui, Disfruta el paisaje, la naturaleza Eso suelta del paisaje, la naturaleza estoy persiguiendo un coche como ese Que viven en el de la isla. Ah, que son compas vale, vale, no estoy pidiendo nada Es Milhouse, el videojuego, juego? la única forma de House? House el videojuego. Tiene que ayudar a Lisa. Todos somos iguales. Ah, la diferencia está en quienes no actúan. Efectivo Wonder, Hay que run, vale. Yo también un forastero. No estás solo, amigo mío. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hola, hermano. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Sube otra camioneta. Ah, debo subirme a esta. Que no. A ver, ¿qué es lo que te, ahora ¿Es lo que te pone ahora? Si te pone un tic, es que está eh, hecho todos ya. Eh, los piratas del puesto? Vale. Eh, ¿De dónde? ¿De qué puesto? Pues busca. Posiblemente sea allí. Venga ¡Eh! Se me acabo de marcar una cosa Voy a poner. Tanto no es que no he tocado un arma Es que... Eh. Y ahora no le importa Bro, no veo a nadie Ah, sí, sí que veo a alguien Lo que no es pegar tiros ya Yo, tú no daría Ya, también Ah, no, es verdad Que estoy en dificultad realista Si, sí, ¿no has aprendido una habilidad... Para cargarte a gente por detrás. Sí, pues es que hay muchos. O sea, me van a ver igual. ¿Are you sure about that? Are you sure? Aquí hay uno, ahí hay otro. Y no vale. tienes una habilidad. De arrastrarme por el suelo. Para distraer. Sí. a la gente. Sí, se llama piedra. qué no la U? ¿Cómo donos subs? No puedes. ¿Todavía no pueden? Poder pueden. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Cómo se una piedra en Twitch? Eh... Básicamente le das a regalar eh, Le das a suscribir y luego le das cuando a... Cuando te vas a dar a suscribirte y cuando estás en suscribirte luego le das a regalar Buah, qué miedo me da esta mierda Deja de mirar el chat y juega Joder, que no sé qué hacer es Pero que si te lo pa... estoy diciendo, que tires piedras y mates gente He tirado piedras para allí Pues ¿Vamos mata a, Vamos a ir para atrás, vamos a ir para atrás, pa atrás You have to kill Your only purpose is to kill Tu purpose es tu kill people people kill de people Es que mira no Joder hijo de mi vida Tú los... No lo que pasa es que esto es contra Resta Si no me meto a pegar tiros y ya está Me la suelta ¡No te jugo a los ¡No puedo hacer! No. Por tonto, por tonto, mira. Estoy aquí Corre ¿Qué? Buena ¿Dónde coño está esta gente? Uh, muy vasto En fin A suero Se murió. Yo no sé cómo yo... hacerlo con sigilo. Veis que está jugando mejor Far Cry. Ahí lo tienes. que está manqueando mejor Far Cry, mejor dicho. Yo sé jugar FPS, Yo sé hacer cosas súper. No sé jugar un juego si no hace pum pum y modo fácil. Si no hace pum pum en modo easy, yo no sé jugar. Gaisca, se acaba de revelar tu, tu mentira más absoluta. No, coño, yo... Es cuando ⁇ Inigo desvela que no tiene un juego de Nintendo, que los tiene todo de Switch. ¿Cómo? ¿Vuelve a decir la frase? No, sí, lo he hecho a propósito, ⁇ hijo de mi vida. A ver si estás atento. Me gusta que estés atento, de verdad. Claro que estás atento. Eliminar. ¿Puedo cambiarla? No. Sí. Saquea, saquea. Pero creo que no, no se la quitas, creo No, no, no, no, no Si sí se la no, no, no, sí voy a quitar Si te pones el... delante de él sí. bueno, Ya no queda otra El perro Eh Pacma, fachas Esto no un no, anunciéis no, no, no. <ríe> Son pixels coño Eh, no tengo, no tengo, más, no, tengo más, no tengo más No tengo más, no tengo más ¿Cómo que no tengo? ¿Bro? No has comprado, has gastado Coge el arma del otro Mira el chat, mira el chat, que esta es buena a un juego del 2012, ya. Sí. Joder, joder Tío Ocho añitos tenías. Terrible Y cuando salió la consola uno Buah, es que estoy de las jordas Eh, ¿vuelvo a tener balas o ya no? Ahora lo ves. No tendré balas y me cagaré ah, en mi vida porque esto es dificultad realista y no me puedo pasar ni una misión Sangre cargando, arma, correr, cosas... No tengo balas Sí, tienes ¿Dónde? Las de recarga normal ah. Pero ¿sabes que Puedes coger el arma al otro Sí Pues lo que tienes que hacer es descargarte un sigilo ¿Para, Lisa, qué que va por ti. ¿Para qué te deslizas tanto? ¿Es que no sabes jugar en un juego normal? No, lo que hago es correr y luego me agacho Y como me agacho el tirón, pues se desliza Porque te estás moviendo mientras te agachas Mira, ahora vas, te agachas Y le das a la X ¡No, joder! Que la X no es eso Ahora te agachas, te alejas, para que no te sí, veas Y te vas moviendo y tirando piedrecitas de vez en cuando para entrar Aquí hay dos, ¿cuántas piedras tengo? Infinitas. Ahí hay dos. Vale, pues vamos a ver por aquí, a ver si otra, otra. Queremos ver acción. Ya, yo quiero que no me maten. No vais a ver nada. ¿Esos son tus padres, en serio? Eh sí. sí. O sea, tus padres están. A ver. Están fomentando el menor. A que pegue tiros, ¿qué es esto? Sí. En fin. Sí, porque saben que me gusta. Madre mía. Lo que pasa por aquí ya hasta para mí. También te digo que si tus padres se están aburriendo viendo este stream, aquí hay un problema, ¿eh? Has tirado una granada que no le ha daba nada. He tirado una es piedra. Una piedra no. ah, he tirado una piedra. Se supone que usa, lo usa para extraer, pero todavía no sabe cómo se funciona el, el mecanismo de sigilo. Nada, menos sigilo todavía. Lisa, estoy Lisa, lleva muerta 35 tiros más tarde. Y te expones en medio, pero quítate de ahí. Bro, ¿quién coño me dispara? Vale, cúrate, cúrate, cúrate. El de la derecha, cúrate. Porque hay alguien en la derecha, si a la derecha vengo yo. porque la gente te persigue en una vida real. Joder. Voy a empezar a narrar esta partida con el micrófono bueno porque de verdad producción se está aburriendo. Eso para los que me dijeron que pusiese la dificultad más jodida. Venga, a ver, hay turma No, no, tanto, tanto FPS y tanta cosa. Pon la cámara genérica. Tanto FPS y tanta cosa que... Mira, me agacho Y no me deslizo Coño, sal... Estate corriendo y agáchate Pero porque eso es otra cosa Pues eso, yo lo que hago es correr y luego agacharme Eso, eso hago yo Pero no tienes que correr se Vamos llama a llegar más rápido. Se llama sigilo por algo Tienes que ir en silencio Yo que lo que busco Es ir rápido A todas partes no hay que ir rápido, hay que ir en silencio Para eso me das el Hitman Hostia, tú. Al primero lo tienes aquí ¿Y si esto lo puedes matar a ese Ah no, se pira porque ha estado mucho ¿eh? Quizás. No, ¿Cómo va la piedra que me acuerdo? Con la flecha derecha ¿Quién es para... Ponerle a jugar al Doom. No, no sobrevive. Deberíamos. Igual el invitado de la semana que viene te lo trae. Uy. ¿Quién viene la semana que viene? Ah, es una sorpresa. ¿Dónde suena? Pues aquí. Aquí. ¿Qué sí, ves de la derecha? Eso, chilla. Se ha pinchado. ¡El perrito! Joder, medio cargador para el perrito. Y ahora se pone a al, ¡Al suelo! No sé qué me ha visto, la verdad. Creo que si sí he matado al primero y en el perro, sí o sí. No, es que te han visto los tres. Cambiando. No, me han visto luego. Cuando he matado al primero no, porque el otro lo he ocultado. Y sí, pero luego te has metido marcha atrás hacia. Claro, ahí es cuando ha llegado el perro, claro, entonces eh. creo que si el perro viene es cuando se percata. Pasa que te has metido hacia el centro, o sea, para cambiar el arma has ido hacia el centro del, de la zona. No, pues así te ve el que está en la otra punta. Ahí hay un coche. Sale de cogerlo y atropellarlos a todos. Listo. ¿A quién se desliza ahora? Si sí, lo he listo, los cojones? Es pues por amor. eso yo también. No, Lisa está muerta desde hace 15 años. ¿Dónde coño está el pavo? Venga, os quedan dos minutos. Lisa, estoy aquí. Bueno, un poquito más. Ale, ¿Por qué? ¡Ale! A chillar, perrito. Ah, no, perrito no. Venga, al suelo, crack. Hasta hostia, mania. Aldebaran viene fuerte, eh. Si vuestra supervivencia dependiera de la destreza que demostráis, mejor buscad a alguien que os proteja. No, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Uh, es, que, es que no te voy a negar, de hecho. Por algo, Aeskan no se independizado. Y todavía le queda. ¿Pero qué tiene que ver? ¿No tengo que disparar para independizarme? Uy, ¿qué no? ¿A que no. Sí? ¿A qué tengo que disparar a la hacienda para que no me cobre? ¡Venga! <risa> y todo haciendo correr al Pau. <risa> A Aitor no le quiere dar, Aitor le quiere hacer correr Es que la puta, es que no tengo... Creo que te has quedado sin jeriquillas? Sí Ha matado a una... ¡Ey! La has reventado la vida Eh, eso ya no depende de mí, ¿eh? <risa> Perdona que te diga, si yo, los demás son tontos Y por cosas así inventaron el X-Mobile, Dark Souls Hala, Una un último intento, venga ¿Quieres probar tú, pan? No Venga, ven No Banea ese que está hablando, que me cae mal ya <risa> No hombre, al de Baran no lo vamos a banear Baneale No, al de Baran, no, hombre Baneale ¿Qué te ha parecido su, su DMV? Gaisca. A mí me ha encantado, ya lo vi en la busca y ya lo he revisto otra vez O sea, sí. a mí me ha encantado Oye, eh, no, sé, no sé cuánta, cuántos animes mezcla Pero xd O sea, nivel de curo muy vasto, porque además si no me equivoco hay, hay cosas que están alteradas En los propios animes Sí está ahí, sí está ahí, sí está ahí al suelo, crack. Venga, hasta mañana. Cambia, cambia, cambia el arma, cambia. Aquí hay un fuerte. No mí el perrito. Ya te han visto. han visto? Literalmente. Estoy aquí! Venga, venga, Aitor motivado, ¡Aitor tor motivates. Venga, venga, venga, más flipados. ¡Woo! A ver, pues hasta aquí el tema ¿Me dejas intentar entrar a saco? No Porfa Hasta aquí el Porfa. tema Porfa Déjale uno al chaval Porfa, que nos hemos tirado 45 minutos de problemas técnicos Eso no es cierto El archive.org eh, Pues, eh, sí, eso es lo que me decía Íñigo Eso es lo que me, lo que me dijo Íñigo Déjame intentar entrar a saco Venga, una, ¿eh? Venga, chavales eh, Vamos a hacer eso Vamos a entrar por donde estaba el pavo antes le asesinamos en silencio y entramos a saco. No asesinéis a la gente, por favor. Efectivamente. Vos, vosotros no. Yo sí. Vale, venimos por aquí. Lisa, que va por ti. Lisa está muerta ya. ya, ya. <risa> Lisa. Bueno, Espérale. Venimos aquí a donde el pavo este, si es que no se ha tirado todavía. No se ha pirado Al suelo. Cambiamos el arma Déjame cambiar el arma Vale, ahí está Cambiamos el arma Entramos por aquí ¿Te has cuenta que has cogido una, un arma con menos balas? Se supone que antes tenía más Vale, y... Vale Headshot A veces es que me puedo a través de la mierda esta Eh, eh, eh, pibe, pibe, pibe, pibe, que te, que te. Cúrate, cúrate. Me estoy curando, me estoy curando. Vale, corre. Acá, ah, acá hay un pavo. Ok. Ya está. ¡Qué! ¡Panto sigilo, tanta polla! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ole! Debemos pasar a visión al final. Después de su mil intentos. Corre, vete por Lisa. ¡No, Íñigo, no! Vete <risa> por Lisa. Hasta aquí la movida. Pero deja que se encuentre con Lisa por lo menos. Cámara, cámara, es la que tenemos a la puerta. No, no, no, no, hasta aquí la movida. No, el capítulo de Lisa no. Venga. Pues nada, eh la Pobre Lisa, tío, tío no, va no va a salir de escena. La, habrá que entrar al archivo.rg. Eh, acaba de entrar básicamente, controlar este, no, pero acaba de entrar a la casa. Eh, hay muchas mierdas. Nada, que que está muerta. Ah, no, se ha pirado. Se ha pirado, vale, pues se ha pirado, así que habrá escapado algo. Eh, como siempre, gracias a Realización Íñigo Sendino Mientras tenemos aquí estaría guapo poner esto de fondo Pero bueno eh, Gracias a Realización Íñigo Sendino Gracias a Aitor por traernos la Xbox Y gracias al que la haya dejado la Xbox, Aitor Y que es la huerta, por Ahí lo tenemos eh, Gracias a la Producción Íñigo y a la Producción Mike, que está afuera también Aquí, la cámara aquí, ¿eh? la cámara está ahí abajo La cámara, es que siempre miro para donde no es Hola, Exactamente, hola. Entonces, eh, pues nada, es que se me hace siempre murar esto Vale, ahora esta es la mía Pues nada, eh, que hasta aquí ver, llega que este sea. episodio Ahora es esa Y... No, todavía no Estoy... Ahora sí Ahora sí es esa es Total ¡Venga! <risa> <risa> Pinchame pincham esta Pero que venga Si estás tú Que me das cámara Pinchame esa Ahora esta Bien Pues nada eh, Volvemos la semana que viene Con... Eh, el domingo Volvemos El domingo la semana que viene Volvemos Con otra consola Que no sé cuál es Y más juegos Que no sé cuáles son Porque no le ha dado gana A la producción Decírmelo Y para que sea Una sorpresa también Así que Gracias por estar con nosotros Gracias a Wolf por la RAID. Gracias a Snodlax por el beat que nos ha regalado. Eh, miraremos el archivo de Aldebarán Y se solice si juegas videojuegos, chavales.